En directo, desde Murcia, se va a leer el manifiesto en este día de la despedida. Bueno. Comunicado. Comunicado de Antonete Vive. en primer lugar, dar gracias gracias de todo corazón a los compañeros y a las compañeras que se han desplazado solidariamente a apoyar la rebólica de las vías, a compartir las resistencias y las disidencias de este pueblo de dinamita que ni se rinde ni se vende. Gracias por la ternura, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por la calidad humana. Abrazos gigantes, vigorosos y cariñosos. Muchas gracias desde esta corriente social, cultural y política que teje redes y siembra futuro, combatiendo los miedos y alimentando las esperanzas, ayudando al entusiasmo, alentando la firmeza. Gracias a quienes se manifiestan en otras latitudes del Estado y aún más lejos todavía, por diversos medios y de, y de múltiples formas, en solidaridad con nuestro pueblo de Dinamita, que dijera nuestro poeta Miguel Hernández. ...luchador por la democracia, la justicia y la libertad. Recordamos, recordamos muy especialmente... ...en estos momentos históricos de ascenso de luchas... ...pero también de incremento de la represión... ...y del emolentamiento del fascismo. Sus versos yugos os quieren poner... Gentes de la hierba mala, yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas. vale. Dicen en Cartagena que quien no se entre... no se atreve, la mar no pasa. Y decimos esto porque necesitamos audacia y firmeza, determinación frente a los atropellos y las injusticias. No necesitamos nadie que criminalice la resistencia de este pueblo, desde el fuego amigo que solo le hace el juego al enemigo. Esos mismos que ingenuamente se han dejado engañar por demasiado tiempo, no queriendo ver la naturaleza mentirosa y traicionera del enemigo. Esos mismos que, involuntariamente y negligentemente, le han hecho el juego a los responsables de esta ignominia y aún hoy se la siguen haciendo. El balance negativo de todo este tiempo es que después de muchos años de pedir el soterramiento, no solo no vamos a mejor, sino que empeoramos. Ahora nos colocan un ave en superficie, con líneas electrificadas de muchísimos voltios, un muro que avanza y una pasarela. Es razonable concluir que probablemente alguien se ha equivocado en algo, en la estrategia reivindicativa, en las, fondas, en las formas y hasta en el fondo. No necesitamos el negocio corrupto del AVE, negocio de las élites y producto para las élites. No queremos AVE, ni por arriba ni por abajo. Y lo decimos bien alto, sin miedos, sin complejos, como debe ser. Necesitamos un ferrocarril social, ecológico, digno y suficiente. Y eso pasa por reivindicar la extensión y el refuerzo de los trenes de cercanías, la doble vía para satisfacer las necesidades e intereses de las mayorías. También hay un balance positivo el hecho de la impresionante movilización continuada, permanente y diversa de estos últimos tiempos que ha sobrepasado el micromundo de unos pocos para ser protagonizada por decenas de miles de personas que lo han asumido como suyo y han cogido las riendas del conflicto de la historia. Esto, sin duda, dejará un importante pozo nutriente de militantes para el futuro. Estos casi siete meses de resistencia de esta admirable revólica de las vías, en realidad, durarán décadas para desgracia de los gobernantes que sufrimos. Los recuerdos de toda esta rebolica de las vías deben alimentar mucho más que la nostalgia. Las grandes hazañas solo son la suma adecuada de multitud de actuaciones personales, generalmente anónimas. Y hay que rendir honores a todas las personas que han contribuido de una u otra forma a alimentar el fuego de la resistencia. Desde la señora Ana, la abuela de las vías, la heroína de las vías... hasta todas las personas que sufren palos, empujones, represión física y administrativa de los herederos del franquismo, a todas las que gritan, a las que cantan y a las que han contribuido con diversas y creativas formas de lucha a su alcance. Para todas las personas luchadoras, para todas las personas solidarias, vaya nuestro homenaje compartiendo un legendario poema de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me arrastran. Me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa. Delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su glamurosa zarpa. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas ni quien al rayo detuvo prisionero en su jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blanda, valencianos de alegría, castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, Aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada. Leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces como raíces y callardas, vías de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos, os quieren poner... ...gentes de la hierba mala... ...yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas... ...que el de los bueyes están despuntando al alba... ...los bueyes... mueren vestidos de humildad y olor de cuadra... ...las águilas, los leones... ...y los toros de arrogancia... ...y detrás de ellos... ...el cielo ni se enturbia, ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretado los dientes y decida la barba. Cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Al vive. Ahora va Yolanda, que viene de Cataluña. Yo no he traído ningún manifiesto porque nosotros hicimos ya un manifiesto que se colgó en las en las redes y creo y creo que está todo ya muy dicho, ¿no? Lo, la, cuál era la intención de nuestra visita aquí. Um, simplemente era un acto de solidaridad para las personas que estáis tantas noches en las vías, que a mí me ha parecido una lucha totalmente, bueno, increíble, ¿no? Muy digna de estar todas las noches, durante, durante, durante 208 noches lleváis cada día, cada día, cada día. Es increíble, yo no sé si los catalanes podríamos hacer eso, de salir todas las noches a defender unas vías, ¿no? Uh, bueno, total que... Uh, pues toma, es que si no, no me aclaro. Bueno, total, que mmm, estoy muy, muy, muy contenta del recibimiento que nos habéis dado. Nosotros no hemos venido a, que, a demostrar que a demostrar nada, ni que no somos violentos ni que lo somos. Somos catalanes nada más, somos personas. Y ha, que, y ha quedado muy demostrado, por todas partes donde hemos ido, que nosotros nos comportamos. Por lo tanto, todos los que han alimentado el odio hacia la gente de Cataluña que ha venido aquí, independentistas y no independentistas... Creo que se han llevado una lección muy merecida. Estoy harta de la manipulación de la prensa. Es, un, es una verdadera pena que el cuarto poder del país esté manipulando a las personas. Creo que entre los gobiernos y la prensa se está encargando toda la humanidad que podamos tener entre nosotros. En eh, la época en la que estamos viviendo, vosotros tenéis vuestra lucha, nosotros tenemos la nuestra. No hemos venido aquí a defenderla. Evidentemente la llevamos, la hemos traído en nuestro corazón y no podemos evitarla, ¿no? Mm, solamente quiero, darle las, quiero daros las gracias infinitivamente Me habéis hecho emocionarme en más de una ocasión en estas horas que llevamos aquí, aparte de llevarme un gran dolor de cabeza y sí, claro, todo, claro, pero... pero... Tarde. Claro, es que me acosté tarde. ¡Sí, <risa> y bueno, eh, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y, y que si todos nos uniéramos más ante las injusticias, perdiéramos el miedo que este viaje ha sido ni muro ni miedo. Si ante todo nos juntáramos, creo que sería un beneficio increíble para toda la sociedad, ¿no? Deberíamos ser más justos, más solidarios y más entregados con, con todas las causas. Y nada más. Un abrazo a todos enorme. Muchísimas gracias. ¡Ah! Perdón. Una cosa. Eh, hemos traído un detalle para la señora Ana. No hemos podido verla, ya que no está muy bien de salud. Para mí es un símbolo importante que una señora con su edad esté batallando en las vías muchas noches. Que haya sido zarandeada me parece una vergüenza, una falta de indignidad. Eh, hemos traído este obsequio. Eh, yo soy de Vilafranca del Penedés. Estos son los castellos de mi tierra. Es una, es una torre de ocho con forro y manilla, se llama. Los castellos se hacen a base de unión, fuerza y persistencia. Simplemente se lo queríamos regalar como símbolo de nuestra unión, de la fuerza, de la persistencia, por todo lo que tenemos que luchar todos. Espero que alguien se lo entregue en nuestro nombre. ...porque les queda mucho camino... ...no, yo creo que se deben quedar un ratico más... ...y pasar la tarde aquí con nosotros y eso... se va a quedar porque lo hemos perdido... ...entonces... Y bueno... ...y porque tenemos ahí la comida preparada... Eh, ...me han dicho que os diga... ...que se os va a cobrar un pequeño precio por la comida... ...porque había un poco de déficit en ese sentido... Entonces, bueno, pues acudimos a vuestra comprensión de que eso se haga de esa manera. Y vamos a intentar hacerlo ya para que la gente que se quiera ir pueda empezar a, a salir. Y la gente que se quiera quedar, pues nada, los acogemos aquí, definitivamente. A uno seguro, a uno seguro. Uno seguro, pero Muchas gracias a todos y a todos por haber venido. ...aquí en Murcia en directo en esta despedida de toda la gente de Cataluña... ...que ha venido a dar su por, a dar apoyo a la gente murciana... ...que lleva en las vías, ya casi siete meses, mañana se cumplirán... ...siete meses seguidos a las vías, siete meses seguidos... Aquí muestra Sonia la foto de mi hermano con el con swing, con el perrico. <risa> luego me pasa la foto. Cecilio, <risa> eh, ¿dónde están los autobuses? Ahora después pues, Eva lo, lo preguntaré, me informaré y luego esta noche daremos fiel información, ¿vale? Eva. Estamos... ...preparados para comer migas y calzots... ¿eh? estamos en, en... el recinto de la Asociación Cultural... ...de reciente creación... ...en el barrio de Santiago Mayor... ...en la calle Morera... ...estás por aquí, acércate, vente por aquí... ...migas y calzots... ...migas y calzots... ...bueno... ...aquí aún... ...queda numerosa gente de Barcelona... De, otras, ...de otros lugares de Cataluña... ...increíble la noche de ayer... ...una retransmisión también de, de más de cinco horas... ...mostrando la realidad... ...la realidad... ...de la gente... ...para la gente... ...la única bandera... ...estelada que hubo fue en el entierro de la Sardina... ...es curioso... ...y ojo, en mi opinión... ...podría haber habido la bandera que le hubiera dado la gana... ...es decir, cualquier persona tiene derecho a... ...a reivindicar... ...a mostrar un símbolo como quisiera ¿no?... ...pero al mismo tiempo también es muy bonito... ...el dejar... ...banderas a un lado y utilizar la bandera de la unión... ...la bandera de la solidaridad... ...que esa ...tiene todos los colores y de no ninguno ¿no?... ...me gusta mucho el hecho de que... ...de que... ...la luz blanca que es transparente... ...está formada por todos los colores de, de, del arco iris, ¿no?... ...entonces, la bandera más pacífica... ...es la que contiene todos los colores de la luz... ...y es esa bandera que no se ve, porque es transparente... ...es la propia luz blanca, la que nos ilumina". Me avisas, vamos a Que se anime. ¿De qué, ¿Qué es lo que han comentado aquí ahora? Aquí quiere cantar. No sé, Va a cantar aquí ahora. Bueno, aquí estamos en plena despedida con, con una comida popular y, y lo que surja. Y está surgiendo aquí un cante. Vamos a verlo aquí acercando esta, esta realidad, ¿no?... ...acercando la realidad... Eh, que... ...pues no se ve... ...que no muestra... ...que a veces puede ser más divertida... ...o, o menos, pero es la realidad, ¿no? ...que es la solidaridad entre la gente... ...la unión, el compañerismo... ...la atención, ¿no? ...el mostrar tu atención, tu presencia... ...tu escucha, tu mirada... ...a quien sí se lo merece, ¿no?... ...y aquí, pues salimos reforzados... Siempre, estando en casa, viendo la televisión o leyendo el periódico o escuchando la radio, mensajes de odio, no nos hacemos mejores personas. Ahora van a estar cantando la canción la Estaca. ...importantísima labor la que estés haciendo ahí también... ...compartiendo esto, ¿eh? La gente somos los medios, yo insisto, ¿eh? Yo... ...procuro estar atrás siempre que... ...siempre que, que... puedo para... ...y... ...de vez en cuando pues también dar la cara, ¿no? aquí un poquito de vergüenza, para luchar contra tanto sinvergüenza. ...pero que al final somos la gente, ¿eh? Lo importante... ...no es quien retransmita, sino... ...lo que estamos retransmitiendo... ...y... Tu labor compartiendo esta lucha de Murcia, que ya lleva mañana, llevará siete meses seguidos a la calle, siete meses seguidos a la calle, porque le quieren poner un muro, pues esa labor es, favor, es imprescindible la ya, si innecesaria. y necesaria. Oh, Así que... Y si alguien se anima a cantar, a lo mejor canta más de una. Así que quitar un poquito eh, se, se, Seguir. Solo, solo trofa. Quitando un poquito de vergüenza, que que vergüenza solo, para luchar contra tantos sinvergüenza. Eh, y hay que seguir compartiendo, hay que seguir difundiendo todo esto. Hoy, pues la gente en Murcia. Con gente de, de Cataluña que se solidariza con esta causa porque no quieren muro. <música> de fuerzas vermelhas, aquí tan estimad, cuán cuán el más, si busqué las primaveras lluvias, ambas tres huyanar, de que pueda verlas lluvias de Canta un vecino de Murcia que quiere permanecer en el anonimato. Está cantando un vecino de Murcia. Aquí ya veis, ¿no? La, La solidaridad y, por supuesto, el respeto, ¿no? Hay quien... ...prefiere salir, prefiere hablar... ...quien prefiere que no salir... ...en la cámara, no, no hablar, ningún problema... ...aquí respetamos... ...todas las medidas... ...todas las decisiones... ...de todas las personas... ...inolvidable ayer, correcto, inolvidable... ...vamos a ver si... Pedro. Vamos a ver si vamos preguntando también a gente de Barcelona que está por aquí antes, antes de irse. Eva dice que un 10 para todos, desde luego. Bueno, aquí... ¿eh? A Las migas veganas. Sí, sí, esas son las mías, ¿eh? ¿Eh? Yo no. Mira, esto para Silvia, para que no vegan carne. Aunque sea una miaja de migas veganas. A ahí, ya pensaba que me quedaba sin migas, ¿eh? Sí, sí. Decía el 20 al 15 a Barcelona. Quisiera, eh, quisiera, en serio. Llevo meses queriendo ir a Barcelona. Pero yo no me imaginaba que fuésemos a estar tanto tiempo aquí, eh. Es mi marido, mi marido está cantado. Ah, es tu marido. Ah, no. ¿Eh? Canta el Vale, vale. Saludos. Vale, vale. ah, va. vale, vale. o sea bueno, ya, bueno. Nos están aquí diciendo, identificando quién, quién ha cantado. ¿Eh? para que nos vayamos conociendo porque somos una gran familia... ...oye, me, me gustaría estar, ¿eh? el día 15 en Barcelona... ...si puedo hacerlo, ya sabéis, allí vamos, vamos dos personas, ¿eh? ...vamos mi hermano y yo, ¿eh? ...vamos mi, mi hermano y yo... ...entonces vamos a ver si lo podemos hacer... ...alguna persona podría estar en Murcia retransmitiendo... ...porque ese día, pues será el día... ...cuántos... ...el día 15... ...el ducentésimo, decimosexto día seguido... ...de protestas en Murcia... ...entonces... ...si encuentro la manera... ...que alguien se quede aquí retransmitiendo... ...y yo puedo ir para allá... ...voy y retransmito también allí... ...y mostramos esa realidad... ...muchísimas ganas de ir a Barcelona... ...no lo podéis imaginar... ...muchísimas, muchísimas ganas de ir a Barcelona... ...marcha ya... Va, va, ya, comerá, ah, come algo. Ahora comeré algo. <ríe> Cecilio, Dani. Dani que lo hace muy bien, sí. Ahí está también con Enrique. Con Enrique. Vamos a ver. Sí. Vamos a intentar ir. Buenos días, Cepilindra. Aquí se está leyendo el manifiesto murciano, en este caso, también la ofrenda, un obsequio de la gente que ha venido de Cataluña, un castellet. Buenos días, que Buenos días José. José. Muy... Las amigas ya están listas, ¿eh? Asegurado que, que, que quedan para mí migas veganas Es eh, que... <risa> eh, eh, come de la otra es eh, come de la otra sin problema Buenas Bueno Aquí Listo ya Y bastantes personas ya están comenzando a comerse las migas Los calzones. No sé cómo van, vamos a ver Vamos a echar un vistazo a los calzón Es, es una cebolla dulce, buenísima se suele comer con salsa romesco y es muy es muy típico de estas zonas. Vamos a ver, se va a llenar la cámara de humo, pero vamos a mostrar. ¿Eh? Bueno, aquí a la parrilla, esto normalmente se envuelve de papel de aluminio, ¿verdad? Periódico. O de periódico, de, de periódico. periódico ahí lo tiene. No, pero cuando se hace. Ah, no, cuando se hace, se hace así, es cierto. Eh, es así, se en periódico y en una teja. Sí, sí, sí. Se pone en una teja y la ración es una teja. ¿Eh? Una calzotada, esto es una calçotada, esto muy eh. Está muy rico, muy rico, rico. Ahí también, salsa romesco. Oh, yo no me he llegado a ahí ah, ahí, hay, ahí. Hay, ahí, también hay ¿Qué salsa romesco. Ah, <risa> bueno. Hostia, en serio, mira, ahí me, me entra en el escalofrío, ¿sabes? Las veces que he vivido esto en Barcelona y vivirlo en Murcia es para mí es, es, es mágico. No, gracias. A mí es mágico, una calzotada en Murcia, por favor, qué bueno, en serio, ¿eh? Ya eh, en Barcelona ya he hecho yo allí paparajotadas, ¿eh? Entonces, claro, ¿eh? ya hemos llevado para allí algo, pero una calzotada en Murcia. Luego aquí está la parte eh, que está quemada, se quita y se queda el interior muy tierno. Incluso a gente que le tenga cierta grima a la cebolla, esto lo come y, y es que es otro mundo, es otra cosa. Es, es una cosa... Sí. Y es dulce Esto lo tenemos que traer y hacer aquí más días ¿eh? Esto es muy típico Precisamente en esta época en, en Cataluña La gente los fines de semana se junta Y hace sus calzotadas ¿eh? Ahora yo también te digo una cosa Yo también le añadiría un pimiento asado Pero eso ya es porque tengo especial fijación. ¿eh? Pero... A ver. Se van añadiendo. Los bienquincos tenían un regalo para hacerle a los tres organizadores catalanes ayer, pero como tienen la cabeza que tienen, se lo dejaron olvidado. Entonces, están en Yolanda, eh, el liante y el eh, bot. ...van a ser eh, agasajados con un casco viaquingo... ...firmado por los viaquingos... ...para que no tenga más remedio que ponerlo en su casa... ...y contar lo que ha pasado aquí cuando lleguen... <risa> ...enseñando el casco viaquingo, a ver cómo lo explican... <risa> ...a ver qué explicación dan de eso... exactamente ...a ver qué explicación dan de lo que aparece ayer en eso... ...pondrán la sevillana el toro y el casco viaquingo... ...lo va a ser <risa> un espectáculo así que eh, en el momento en que lo tenga firmado porque también para firmar ah, y, y os van a regalar también un disco es el primer LP de, lo, de los viaquingos para que lo podáis poner a vuestros hijos y a los sobrinos, nietos y les machacáis cuando vayan en el coche así que si os parece podéis acercaros por aquí que hagamos esto un poco más acogedor Elena eh, y todos los demás si podéis acercaros un poquito ya sé que es mucho a pedir porque ya estamos hincándole el diente a las migas y a los calzones y se nos van a derretir aquí los que hablamos nos quedamos sin migas y los que hablamos nos quedamos sin migas pues ya tengo hambre ¿eh? venga a ver eh, un momento que están terminando de firmarlo a lo mejor hasta que os da tiempo a comer algo. Yo creo que sí, que da tiempo a comer algo. Bueno, pues aquí a la espera de que se reciba ese obsequio, vemos como la gente está ya comiendo comiendo migas, espero que se acuerden de mí, me guarde las migas veganas. ¿Buenas? Pero más complicado es cuando no hay nada. ¿Por qué no hay que Sí, no hay mucho La película es muy delicada. Pues para visita puede que sea un revolución. Para malo, por ahí. No, no, estaba. Sí, sí. ¿Está ¿Tanto tiempo.? Pues no estar gustar. Es que no me puedo ni. Vaya Vaya tela, eh. Sí, me costipo. Ahora sí. Me pone, Espérate, que se me coja un poquito de. Sí, quieres que te muestre, venga. ¿Eh? Venga. Por eso. Mira, aquí tenemos a Consuelo, Chelo, que hace ya tiempo que no venía por aquí. Bueno, y aquí veis... Muy grande. ¿Qué? Ah, muéstrala. Viene, nos saluda. Y ya viene ella un poco más recuperada. hace ya muchísimo tiempo que no estaba por aquí. Vamos a ver entrega de ese regalo y además Además, tiene que dar tiene para El pastel hecho por Toñi para los catalanes porque creo que no sabe lo de Ah, por Pedro, Nacho Pedro? No, el Muro. ¿Pastel de? No, empanada. Empanada. Empanada. Estupendo, luego hay que la gente le haga fotos, hacerle fotos a, al pastel. No, era para confirmar algo que se está diciendo por ahí Ay, eh, bueno, es duro, pero no me atrevo a decir si no hay una confirmación. Buenos días. Buenos días. Ya, no la conocía ya. No la conocía me habla por la calle y venía corriendo detrás de nosotros ¿Sí? para preguntarnos por el recinto claro oye y no la he conocido y ahora después yo sola dándole vuelta digo pero si estas son ellas las dos hermanas con la madre tapada o sea, te sí. acuerdas sí. Y, y, y pero, por favor, sabía que estaba mala la. pero no sabía que tenía no, o sea, no lo sabía claro, ah, por hacer, la hemos en echado de menos la hemos echado de menos, en en en día menos día, pero día, no los bien. haya qué fuerte qué fuerte si sí, yo me quedado. que no se me vaya consuelo. Este, este objeto que se van a llevar brillante Pau Briante, déjate el mojolete Bueno, primero Yolanda va a dar unas instrucciones Sobre los hola Bueno, va a hacer ahora Ahora, regresamos con Consuelo, que me he quedado de piedra, claro, hacía tiempo que no la veía... ...siempre viene con su... venía con su madre, Virginia, su hermana Virginia... ...el perro vindilla ...y ahora vamos a... ...vamos con esto. No sé si sabéis comerla... Eh, ...es de... es una guarrada total... ...la forma de comerla, hay mucha gente la come con baberos en los restaurantes... ...pero es muy divertido, hay que cogerlo por la punta resbalar la piel así, bueno la piel lo que, lo que sea, así para abajo y se unta en salsa. Hemos traído salsa comprada, es una salsa romesco y hay otra salsa que la he hecho yo, que es la, la hecha en casa siempre es más auténtica, ¿no? Entonces, pues nada, ya os podéis manchar las manos, os quedarán negras, hay gente que solo come con guantes. Y a la segunda... Queriendo <risa> Toma, toma, repite, repite. <risa> Uy, mira. Uy, mira. <risa> repite que no te ha bien. <risa> <Oye>. <risa> estamos en un momento porno erótico. <risa> <risa> <risa> este, sí. este sí. Este sí. Ya estamos satisfechos, Yolanda. <risa> ¡Ole, ole <risa> una cosa van a decir que os estamos? ...adoctrinando... ...entonces pues sí, nos hemos adoctrinado a comer calzones. Eh, buenos días... ...bueno lo primero agradecer a, a las personas que han venido de, de fuera a apoyarnos... ...apoyar esta causa... Y, y queremos hacer entrega eh, de un obsequio de parte de los viaquingos eh, que ha sido un movimiento digamos para apaciguar a las a la, a la fieras no entendemos que cualquier tipo de actividad y reivindicación con música siempre, siempre es mejor y, y, y llega al alma como dice el compañero y bueno simplemente daros un casco, un, un disco de los viaquingos para que lo hacéis la voz en vuestra tierra y digáis lo que está pasando aquí y os debemos una, ¿eh? os debemos una y... y iremos para allá. Gracias, Yolanda. Fuerte aplauso para los tornudos? Sí que pases, pero, decía, ¿Cómo pero, se dice pero, en ¡Viva! los ¡Viva! a los <"Cornut". risa> a los a ver, y tenemos este homenaje de los viaquingos a ¿Acha? la gente que sí, sí. De, de, de Cataluña. ¿Sí? Ver, leche. Radical y <risa> <risa> y <risa> vamos a regresar un momento y La gente está comiendo calzón. Bueno, yo creo que me voy a sin comer hoy también. Hoy me voy a quedar sin comer, como siempre. Claro. Sí. Consuelo. Dime. Claro, quise Chelo y yo no me acordaba. Hostia, ya... Y Consuelo, hostia. Claro, hice a y yo entendía indy Digo, ¿qué me está contando? Claro. ¿La gente no guindilla, Guindilla. Ya yo, yo yo digo, hace mucho tiempo que no veo por aquí a Consuelo, a tu madre Virginia, a tu hermana Virginia. Porque yo tengo que pasar una etapa. Eh, pasa una etapica... Y, ...y estoy cogiendo fuerzas para luchar, ¿eh? ¿Cómo te encuentras ahora? Pues yo siempre estoy dispuesta... ...a, a, a, a ese género que han puesto ahí a tirarlo... ...a tirarlo, eso, eso supuestamente... ¿eh? ...es una pasarela que han hecho para beneficio nuestro, digo yo... ...digo yo para, para que nosotros tengamos buen, el, eh, buen tipo... ...pero imagínate tú, con 40 grados aquí... ...que tenemos julio, agosto, septiembre y octubre, luego, luego... ...¿quién se sube ahí? ¿Mayo y junio no te los quites tampoco? No me los quito, no, y septiembre tampoco. Y septiembre finales de septiembre. Porque ten en cuenta que yo estoy viendo a los trabajadores ¿eh? trabajar y se dejan los talones fuera porque no tienen ni un 40 de pie. Esa pasarela es una aberración contra las personas. Es una aberración. Lo mismo que hicieron un puente pagado por un calatrava, que hicieron un puente que es una maravilla, y ahora se enfadan porque hay que quitarle. El suelecito que tiene, que se pegaba todo el río, una hostia allí cuando llovía, perdón por la palabra, ¿eh? y ahí se ha caído todo un montón de gente ¿eh? y han tenido que cambiar el suelo. Aquí ya veremos lo que pasa con los accidentes que vayan, como lo tengan que poner, que eso no lo queremos permitir, por bien nuestro, porque el señor alcalde supuestamente quiere mucho su pueblo, pero quiere mucho su pueblo, ¿eh? donde abren las segunda ¿eh? y ven quién vota no vota. No particularmente, supuestamente, pero sí saben cuando se abren los, los votos ¿eh? qué zona y qué zona le gusta. Y ahí se nota donde ponen Noria y no ponen Noria. Y está muy afligido porque se le ha quemado una obra de arte. Han quemado una obra de arte. Y no está afligido por un pueblo que está condenando a pasar por una pasarela a personas de 70, 50 y 60 años. Que está enferma. ¿Eh? Que yo, que cómo voy a poder pasar por ahí. Que me lo expliquen con mi madre en una silla de ruedas, me lo explique, que, no, que está muy afligido y muy dolorido porque le han quemado una, porque ha habido, han quemado una estatua, menos mal que no nos ha echado a nosotros la culpa, menos mal, porque si no aquí, aquí nos ponen a todo el mundo como etiquetas, nos etiquetan y aquí somos muy dados de poner etiquetas a nadie, un par, seamos de un partido o de otro, somos demócratas, la democracia quiere decir que haya mil partidos y mil personas... ...y ser abierto de mente... ...y eso es cerrado, cerrado, cerrado para lo suyo... ...supuestamente siempre está para lo suyo... ...y está haciendo una obra de arte ahí, una pasarela... ...que, que es una maravilla, pues ...es una maravilla eso... ...mira, no me, no me toques mal, porque estoy, estoy muy... ...no me puedo alterar... ...no me puedo alterar... ...no puedo, no tiene sentido... Eh, ...es una pasada de pasarela para estas personas... ...pero que, que, que hay gente que tiene que pasar cuatro veces... ...¿cómo va a pasar en julio y agosto cuatro veces por ahí? ...a coger los críos, a llevarlos... Para... ...pero ¿de qué va? ¿de qué va? ¿qué sentimiento tiene? ¿tiene sentimientos por una obra que se ha quemado? Yo, yo respeto la obra, respeto un buen hacer... ...pero él tiene supuestamente un cariño a su pueblo... ¿Y defiende su pueblo? No. Aquí defiende nada más que cuando se abren las urnas ¿eh? y ver que aquí cuánto hay en aquí en estos cacharritos en botas. ¿Cuántos botas de estos cacharritos? ¿Cuántos botas de estos? Ah, pues aquí no nos interesa. Aquí no interesa dar chocolate, aquí no interesa poner eh, noria aquí no interesa esto. No interesa, no nos interesa. Y eso, eso, aquí yo creo que deberíamos de votar, pero irnos a votar allí, allí también, el voto no fuera tan limitado en zonas, que se fueran los votos más abiertos, porque así sería más democrático, más democrático. Al final yo creo que es también importante que las decisiones no se tomen cada cuatro años, ¿no? esta lucha que está teniendo el pueblo, lo que se requiere es que los políticos... ...obedezcan al pueblo al que están representando, no al revés, ¿no? No el pueblo que tenga que obedecer a leyes injustas que crean políticos. Pero si aquí lo que pasa, también pasa otra cosa. Si no tienen la mayoría tampoco, en el, aquí en, el, en, el, en el, el ayuntamiento, y se, hace, y se hacen pactos entre ellos. están Hay un montón de pactos, pero qué ¿esto qué es? Si no han conseguido tampoco mayoría y están entre unos con otros, arrímate a mí que yo te entregué, arrímate al otro, arrímate al otro. Si, no, si, si ya hay una cosa que está firmada y no, se, y no tienen mayoría, y no la tienen y están, y, y está firmado que se va a hacer bien y no, lo, y no lo están haciendo, tienen un presupuesto y no lo están haciendo, el dinero, ¿qué presupuesto? ¿Y creen que no lo vamos a creer ahora? Cuando los presupuestos los cogen ya de, de que estaban probados otros años. Y ese dinerico vuelve a pasar. Y dinerico, y dinerico, y dinerico, pero se, se pierde. Si entra una cosa y otra, ¿dónde está? 60 millones de euros que faltan por ahí. Y ya se han rescatado la, la, la autopista de, de Mojácar, esas la han rescatado. Para eso se ha habido dinero. Para la autopista de Mojácar rescatarla. Y para, y para esto no hay dinero. Vamos, vamos. Eso no hay derecho. No hay derecho. Vienes con mucha fuerza, ¿eh? Vengo a fuerza porque la vida es, es fuerza. Y aquí, aquí hay los pisos y tenemos que ser luchadores. Porque el que algo quiere, algo le cuesta. Y a ellos como nunca le ha costado nunca nada, que solo se lo han dado, pues aquí tenemos que ser fuerza de flojeza Fuerza de flojeza Y esa es la que más vale. Esa es la que más vale porque sale del corazón y no de los intereses, del dinerito. Nosotras fuerza tenemos del corazón y de la fuerza de que nos la injusticia. Y esa fuerza no la va a quemar él, no la va a quemar él. Y un pueblo tiene que estar defendido por un alcalde. Y lo siento, porque se está viendo ahora mismo cómo se está cayendo todo, de universidades, por todos los sitios están haciendo agua. Y aquí no hay derecho a que esta España y esta Murcia nos estén tratando así estos políticos. ...que no defiende. Bueno, Consuelo, oye, me alegro de verte, ¿eh? ...antes digo yo, hostia, Chelo, ¿quién es Chelo? Claro, o sea, hacía un montón de tiempo que, que no veía... ...y yo estaba también preocupado, digo, ¿qué estará pasando, no? ...porque venías todos los días, sí, si no, tú, sí. tu hermana también venía... está por aquí? No la he visto ahora. Pasar sí, después que nos salude. Bien que ¿está en casa? Un día está en casa, hombre, aquí, cosicado, comida, no ¿Y tu madre, como siempre, con vosotras? Sí, mi madre con nosotros. Venga. No, yo la empanada me es demasiado. No, demasiado. A este sí. Sí le gusta. Pero tiene muy buena pinta la empanada, ¿eh? Yo me voy bien. Venga, gracias Miguel. Yo voy a ver si pruebo la, la, la miga vegana. ver si alguien me, me toma un poco los mandos? Oye, consuelo. Venga, vale. ¿Lo veis? Pues acercarte y saludarte. Claro que sí, yo es que antes hacía tiempo que no te veía y no te puedo conectar. No, pues eso hay que ¿eh? No te puedo conectar. Ahora por... se puede ver también en Facebook y en YouTube. Pues eso estoy intentándolo, porque como tengo que estar en casa. Sí, no, pues eso tú. tú... Pues me gusta seguido. Tú me lo dices como si me tengo que acercar a tu casa y, y lo vemos allí, ¿eh? Venga, en serio, vale, ¿eh? Vale. Sin problema. Te lo agradezco. Pero en serio, ¿eh? Vale, Aquí, vale. si no tienes mi número que, que esté por algún grupo de WhatsApp, te lo doy ahora después. ¿Vale? ¿vale? vale venga. venga. Ahora. Bueno, vamos a ver si aprovechamos para comer algo. Mi hermano ya ha comido. No sé si me habrán dejado por aquí una amiga peganas o no. Yo creo que va a ser que no, ¿eh? Pero vamos a ver si llegamos a tiempo. Estamos en esta comida popular de despedida de... ...el apoyo de la gente que ha venido de... de Cataluña. Que no sé dónde estamos. Estamos en la calle Morera, junto a la calle Pío, 12. Te vas... ...a la esquina de Pío 12, al final de la calle, donde está la pizzería. Y ahí, vamos a ver si... ¿Y ahí Eva? ¡Vente! Venga, baja, Eva. Sí, me han guardado unas migas. Vamos a ver si me han guardado unas migas veganas, ¿eh? Ah, sí. Ah, ¿no es tuyo? que te Ah, genial, genial. Que yo también quiero probar los casos. ¿Pero qué? Ah, que.. que... ¡Cómete! el escaso, ¡Venga! ¡Vamos, Villaquinga! Villa ¡Vamos! Ahí, ahí. No, pero eso hay que, no hay que morderlo, no, eso es todo un, un tirón. ¿Qué es, Jesús? Vamos a ver si me da a mí mis migas. Sonia, una amiga vegana que tiene Olena por ahí guarda para mí. Bueno, esto estamos 209 días seguidos de.. De protestas. Hoy momento de comida popular. vosotros? ¿Eh? Yo estoy ahí para que me den una, una amiga que está reservada, eh, Andrés, a ver si me la dan. Bueno. Vamos a ver. ¿Migas, mías ¿Veganas? ¿Migas, migas, veganas? ¿Estas no son? ¿Es que...? No, no, las mías son veganas. Que ¿Estaban guardadas? No, hay no. ¿Eh? Sabía yo. Nada, pasa nada. Ya. No, no como de casi nada. Menos las migas veganas. ¿Eh? no? ¿No será Sí. No, pero los calzones, si me da tiempo, bueno María ¿No has probado? Bueno. Es que eh, no y no me van a quedar, es que tenía las migas veganas, pero han volado Tú la habrás probado Aquí en boca cerrada no, no entran moscas, pero el que habla no le entran migas Si quieres probar esta No, no, no, está bien Esta no, esta es vegetariano No, no soy vegetariano, pero me gustan más las migas sin, sin, sin tropezones venga, ala, no muestro nada venga, pues nada, vamos a ver lo que podemos, lo que podemos comer vamos a ver aquí, quien habla, no come ¿Eh? quien habla, no come y el que habla, pues soy yo vamos a ver si alguien me toma el mando dile a Carmen, al el pelo rojo, que coja el móvil vamos a ver, vamos a dirigirnos a Carmen un, un, un momento vamos a ver carmen mira tu móvil que te, que te están llamando te están diciendo algo o por WhatsApp o por Telegram o, o, o por donde fuera venga venga algún mensaje más al pueblo Decidme. mira aquí vienen ahora francisco sí, nieve y por aquí viene mónica bien, alexia la familia qué no los calzones ¿eh? aquí están buenísimos Buenísimo. Ese es un... Ves que va en a... Cataluña está... hay, que, hay que tenerlo para acá, hay que importarlo Hay que, hay que importarlo y además... Si nosotros le importamos los paparajotes Yo sí. y yo que no traigan y Además la casotada es un ritual muy bonito bueno. muy, Un ritual entre qué amigos, buena, familia bueno. qué bueno, y yo que no sé así Mucho de verdura, es el segundo que me como Y eso está buenísimo pues para... A nosotros cambiamos paparajotes Por esto Totalmente. Totalmente Yo he hecho paparajotadas en Barcelona eh. He hecho paparajotadas allí Madre mía, lo que pasa es que como yo me pongo a comer, eh, esto qué, me voy a poner, me a poner eh, me voy a poner pringadísimo. Eh. Aquí tenemos esta calzotada. Sí, déjame alguno, pero a ver, que alguien, vamos a ver, si alguien me toma el relevo. José, ¿me tomas el relevo? Sí, que Venga, pues. Todo, todo está abierto, aquí la vida... la vida transparente, José. A ver Bueno, llevamos No sé la retransmisión ¿Cuánto tiempo ya llevaremos? ¿Una hora o así? ¿De retransmisión? hay 51 minutos Casi una hora bueno, Casi una hora, pero a mí se me ha hecho Bastante larga esto de llevar ahora tanto peso Después de tantas horas Sí, sí. Eso es que son 209 días, ¿eh? Hoy, esta noche se van a cumplir 209 días de lucha. Es muchísimo tiempo. Vamos a ver si... Si la gente acaba de comer, van comentando... Okay. Y yo voy a comer unos, cal, unos calzots. Vamos a ello. Está muy bueno. Mira a ver si pillan la salsa casera. Venga, vamos a ver. ve leyendo los comentarios, hacer preguntas y ahora... y ahora regreso. A ver si me tomo unos calzones. voy quiere contestar alguna pregunta, también la Venga. contestaré yo. Venga, <risa> te dejo esto porque aquí está internet y si damos muchas vueltas. Y y entonces... no pues sí. Ah, vale, que, que está. Ahí llevo. Ah, vale, sí. Sí. Sí. Gracias. Yo estoy grabando. no No, pasa nada. Pero no, ¿Dónde están los vecinos? Claro, hay que turnar, Cecilio, también tienes que comer. Está ahí comiéndose unos calzots. Sí, son calzots. ¿Eso sí, cuándo fue? entrevista. Está en YouTube. Buenas. gente pide entrevistas con el encuentro. Venga, vamos a entrevistar a gente. Sí, antes de que se nos vayan, tenemos aquí a bastante gente todavía de, de Cataluña. Que nos den sus impresiones. Estamos comiendo un poco de habas para no desfallecer. Vamos a ver. qué hacer a ver cómo tú sale a bordo gusto y verdad esto lo mancha ya de nada ¿verdad? por qué pade la que se va a sentir yo esto lo mancha no espera no no no no es porque se mancha hay hermanos hay hermanos que llegan Mira, por eso peor bueno vengo ahora Digo que entrevisten ¿Eh? a los murcianos. Te ¿Qué? Que entrevisten a los murcianos. ¿Entrevistamos a los murcianos y a los...? Sobre el encuentro. Sobre el encuentro con los catalanes. Supongo que querrán saber qué es lo que les ha parecido. ¿Eh? hacer alguna entrevista ah, venga, claro. antes de la entrevista Cecilia se va a comer otro calzot. Sol. ...Molvo, Molvo. Vamos a entrevistar a gente que esté por ahí, tanto de Murcia como de Cataluña. A ver. A ver. ¿Se van ya? Vamos a ver, antes de que se vaya la gente... A ver, ya hay gente. A ver. Si sí, ya se van algunas personas. Carmen. Bueno, vamos a está aquí alguna gente de aquí. ¿No me oyes? Me estás cogiendo empinándome el codo. Por favor. Decime si se si ahora a ver, yo, te, yo a mí me han enfocado comiendo, ¿eh?, también, ¿eh?, comiendo calzot. Carmen, ¿qué te ha parecido este apoyo catalán? Muy bien, estupendamente. Muy agradecida con todo. Y anoche también me expliqué y lo dije. Muy agradecida, claro que sí. ¿Y qué te ha parecido toda la gente de Murcia? Muy, muy amable y muy hospitalaria. Y, y, y también han demostrado solidaridad con los catalanes y nosotros con ellos, eh, mucha fraternidad, eh, yo casi no he podido pagar nada porque me han, eh, ahora me, ha, me han invitado a la, a la comida y, y muy buena gente. ¡Ay! Muy bien, yo soy murciana de, de, de, de toda la vida. Y lo admiro mucho. Yo también tengo familia eh, allí en Cataluña. Muy bien. Pero me da, anoche lo felicité a todos y me da mucho gusto de veros. El apoyo que habéis tenido. Muchas gracias. Ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿Tu nombre? Ah, no. ¿Recuérdame? Abel. A sí, que anoche también estuvo con nosotros sí. y bien tarde, ¿eh? Haber estaba por allí. El barrio de la Sagrada Familia de Barcelona. Ahí está. Volve, a ver, volvé. Ya marcháis, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estáis preparados sí. para para marchar. Muy bien. Bueno, pues aquí ya un grupo... Vamos a ver. La gente ya marchándose, ahí... Yolanda, gente de Cataluña que ya están preparando, Abel, oye, encantado. A ver si nos vemos por allí, a ver si nos vemos por allí. Subiremos para, para, para Barcelona. Y aquí la gente que ya va marchando. Venga, Marco, Hilo, hasta luego. <ríe> <ríe> Bueno, pues esto es un encuentro popular, ¿eh? Un encuentro popular que muestra la cordialidad que hay entre la gente de diferentes lugares como Murcia, Cataluña y nos demuestra la falsa realidad que nos transmiten desde los medios de comunicación, voceros de, de corruptos, ¿eh? Y que transmiten que la gente está dividida y eso para nada es así, para nada es así. Sí, anoche todo fue muy bien, no, no hubo problema alguno, no hubo problema alguno, fue todo genial, fue todo bastante bien. ¿Cos Enrique? ¿Qué, tío? Pues nada, me acabo de levantar. Sí, sí <risa> bueno, es que... Tía, hay que descansar, ¿eh? Sí. ¿Anoche estuviste por la pilla? Eh, no, no, no, estuve en el entrenador. Es, es que estuve con tres niñas, que bueno, fui con mi mujer con tres crías, nada, pues... Ahí tiene grabado cinco horas de ver si lo no quieres ver, qué barbaridad, tú ahí Dani, tú Enrique, tú muchísima gente grabando, porque es que muchas horas, ¿eh? y si lo ves, y lo que te cuente, fue precioso. Cuando llegué, llegué no sé si fuera a las y media, a las dos de la tarde de la noche en mi casa, estuve, estaba todavía enfocando las vías, lo la que pasa es que se veía la imagen así, vacía pero bueno, creo que hubo unos problemillas al final sí. en la transmisión, pero justo en ese momento, pues, cuando entré yo, pero vamos... Sé que fue una remisión larguísima por lo que, por lo que he visto en los tuits. Lo que sé que acepto es que estuve, toda la velada, estuve ahí mirando la actividad en las redes sociales y bueno, estuvo muy bien, fue muy intenso. ¿Y el entierro? ¿Qué tal fue el entierro de la sardina comparado con otro año? Pues... yo la verdad que vi un... yo he dos cosas. Lo primero que vi un desparrame de, de carroza, bueno de carroza no, de... de, de ...de pasacalle ...mucho más grande de lo habitual... Eh, bueno, que, que quiero decir... ...que se gastó mucho dinero... ...el ayuntamiento en, en el desfile... ...y luego, lo que me sorprendió mucho... ...fue la, la famosa carroza... ...que salió además, es que a mí me pilló así un poco... ...el pasacalle este de las... ...las mozas de escuadra, que salía... ...Juidemón, eh, Rajoy, ¿no?... La, ...una bandera estelada, una bandera española... ...sí... ...Juidemón estaba perfectamente identificado... El, ...la otra persona... Eh, bueno yo tampoco como la gente decía unos que decían que representaba a Rajoy otros que representaba al otro hombre ¿cómo se llama? bueno es que, es que no me levanta muy lúcido y bueno pero vamos a mí me parece un poco fuera de contexto eso ¿eh? y, vergonzoso vamos la verdad, es que no, la verdad es que no me gustó mucho ¿eh? y bueno la gente ahí la verdad es que el público en general, yo no vi así ninguna reacción ni a favor ni en contra, yo creo que la gente ahí se quedó un poco, bueno, con, con todo el follón del desfile, la verdad es que fue, a mí no me gustó nada. Pero aprovechar una, una festividad murciana para incitar al odio, porque eso, eso al fin y al cabo, eh, el humor también hay que saberlo utilizar, el humor hay que saberlo utilizar, y eso es, no es tener sentido del humor, eso es tener un humor sin sentido. Yo es que lo vi, lo vi, no sé, es que no, no sé cómo calificarlo porque también yo creo que esa, esa comparsa estaría contratada probablemente bastante tiempo antes, con lo cual ya me cuadran determinadas cosas, determinadas bombardeos, de determinada. desde la, la concentración, eh, radicalizar a la gente, ya empieza a cuadrarme a mí que alguien tuviera ya algo. O sea, que, que fuera consciente de que se iba a sacar eso. ...y con todo lo que se iba a venir por alrededor... ...creían que a lo mejor iba a venir gente de Cataluña... ...a reventar el entierro... Sí. ...por la estupidez que han hecho ellos... ...y para nada... ...ellos pueden ser est absolutamente estúpidos... y ...pueden ser unos absolutos sinvergüenzas... ...y sin embargo... Eh, ...la gente que viene aquí viene a defender el muro... ...e insisto, ellos eh, me refiero a los corruptos... ...a los que no son corruptos, no... A ...los corruptos son unos sinvergüenzas... ¿eh? Para, ...para dejar bien claro... ...y por mucha ley mordaza... corrupto es un sinvergüenza... ...o sea, eso es una fórmula que no falla... ...con ley mordaza, si ley mordaza corrupto es igual a sinvergüenza... ...honestos, honestos y se han equivocado... ...la gente venía aquí... ...yo creo que se han equivocado, es que no pegaba, no pegaba ni con cola... ...porque eran todo cosas de niños y bueno, así cosas muy graciosas... ...de repente apareció eso en medio, o pues bueno, pues vale... ...muchas veces en el desfile hay muchos disfraces que hacen alusión... ...a los dibujos animados de hace años, dibujos animados actuales... ...bueno, porque emocionan de alguna manera a los niños a las niñas... ...ver a sus personajes favoritos en el desfile... Pero ¿qué personaje favorito es Reise de Cataluña? ¿A qué representa eso? Hombre, yo te puedo decir que yo, vale, yo lo entendí, pero yo fui con tres niñas pequeñas, ¿eh? Y bueno, había, luego se juntó mucha más gente, entonces claro, yo no sé la mucho a... Es que de verdad, no, no, no le veo mucho sentido a eso ya. Y, y es que también está sacado fuera de lugar porque la... esta comparsa creo que es de Águila. Bueno, me imagino que actuaría en su carnaval. ...y desde el carnaval hasta aquí... ...ha pasado un tiempo que a lo mejor no es muy grande... ...pero han pasado muchísimas cosas... ...entonces, haber rectificado eso de alguna forma... ...o haberlo... ...eh... ...conducido de otra forma, más graciosa o... ...no sé, creo que hay más recursos... ...que haber sacado directamente... ...de maneras, el espectáculo. ...hay que comprender también que... ...en el mundo del sentido del humor también... ...pues como en todo, la gente se equivoca... ...la gente sí, sí, sí, también se equivoca... ...también es cierto... ¿Eh? Y muchas veces también cuando nos equivocamos nos cuesta rectificar, pero bueno, están a tiempo de rectificar. Ahora, el ayuntamiento sí que sabía, aposta, lo que buscaba, él sí que lo sabía, ahí no ha habido fallo alguno. Así es. Bueno, pues Enrique, ...mira si te da tiempo a comer calzón, que están buenísimos, ¿eh? Venga, prueba. Sí. Bueno. Vamos a ver la, la humareda, a ver lo que nos dejan las lentes. Pero bueno, aquí estamos para mostrar la realidad, ¿eh? Y esto es humo, no es una cortina de humo, ¿eh? Este es humo, pero no es una cortina de humo. Aquí estamos mostrando cómo la gente... Mira, mira, vamos a ver a Carmen. ¡Momento, Carmen Calzotz! ¡Vamos, Carmen! ¡Venga, Carmen! ¡Vamos, Carmen! ¡Ahí, ahí! Claro que sí, Carmen. ¿Eh? Recuerda a mis amigas que me aprecian mucho, que vean que me estoy comiendo. La cebollina esta, Gracias, la también. primera vez que la pruebo. Gracias. ¿Qué? Eh? ¿Cómo está? Carmen, ¿Cómo está? ¿Cómo está el calzón? La ay, chuparme ay. la comió. Disfrutando de los calzones. Bueno ya veis ¿eh? Lo bonito que es La gente unida, no la gente enfrentada Y bueno, vamos a despedirnos aquí La intención, mostrar cómo la gente Se solidariza, los pueblos Se apoyan Se descubren que no son Lo que comentan los medios de comunicación ...estamos en este encuentro vecinal... ...la gente, alguna gente de Cataluña ya se ha marchado... ...alguna gente de Cataluña ya se ha marchado... ...aquí todavía están quedando calzots... ...que ahora después cuando desconectemos... ...vamos a ver si seguimos comiendo... ...los calzots puestos por la gente de Cataluña... ...las habas y las migas puestos por la gente de Murcia... ...en este ducentésimo noveno día seguido de protestas... ...por el muro del AVE... Hoy la protesta, como siempre, será por la noche, ¿eh? La protesta por la noche, siempre. Siempre por la noche. Pero... <coughs> acaba esta, este encuentro, este encuentro de los dos, de estos dos pueblos, aunque también ha venido gente de otros sitios. Vinieron ayer. Visteis que hay más de cinco horas, ¿eh? De retransmisión en Periscope. Y... <coughs> Eh, ...ha acabado, está, está acabando esta mañana... ...con esta gran comida popular, con esta gran comida popular... ...parte de la gente ya ha marchado... ...hacia Cataluña, espera un largo viaje... ...otras personas aún quedan aquí... ...marcharán en breve, vamos a ver si tiene... ...algunas palabras para toda la gente que estáis ahí... ...y vamos a preguntarle un momento aquí a Yolanda antes de que marchéis <ríe> Yolanda, cuando tengas un, un, unos minutos, ¿hay gente que quiere que, que, que las impresiones de gente de Murcia y de gente de, de Cataluña? Ahora, ¿vale? Venga Ahora después, Yolanda y, por ejemplo, Yoli, que está ahí, está Andrés que compartan sus impresiones de este encuentro vecinal Bueno, aquí tenemos aquí tenemos tiene que salir antes o después por la tele. ¿eh? Hay que aprovechar. Tenemos a Miguel. Por favor. A ver. Mira, tenemos tenemos a Miguel y a sus padres. Por favor. Canal para de YouTube de Miguel Ya. Hay que crear un hashtag. Canal para de YouTube para Miguel Ya. Miguel. Hola, me llamo Miguel. ¿Tú quieres muro, Miguel? Sí. Hijo. Que no queremos Uy, ah, Amigo, amigo, no queremos muro Miguel, es, es, es un vamos, es Un tipo, que ya digo si, si, si tuviese un canal de Youtube Lo estaría vetando, eh Nada, pero nada Se cae y se levanta, este tiene una resistencia ¿Para qué? ¿Qué? Venga, por ponerme la, la mochila Bueno, antes de ¿Eh? No, no, no Vamos a guardar la mochila Mira Vamos a ver Sí, ponsela a Jesús un momento y ahora después la, la, la recojo yo Vamos a preguntarle a, a la gente antes de que se vaya A la gente de, de Barcelona Así como a la gente de, de aquí Vamos a ver Carmen, ven por aquí, ven Carmen, ¿qué te ha parecido la...? El, ...el apoyo de la gente desde Cataluña. Ah, estupendo, ha sido un, unos días estupendos de convivencia. Han demostrado... Espera. Bueno. Eh, Antonio. ¿Antonio? ¿Antonio? Bueno, pues... Eva, sujeta en este momento, estamos con Carmen... A ver, una cosa, ¿cómo te llamas? Con la Pili. Pili, bueno... Vamos a ver, Carmen, vente por aquí. De, de, ¿Dónde vienes, Pili? De Barcelona. ¿De qué lugar? ¿De qué barrio? ¿Qué lugar? Del ¿De de ¿Dónde ¿De está el aeropuerto? A ver, vale, vale. Vale, ponte por ahí más cerca, venga. Poné vale, más cerca. ¿Vos qué tienes? Vos bien, bien, bien, vos de, de, de, de la de la, de, de, la de, de solidaridad. Luchar, de, de, de lucha social? De lucha, de lucha, que esto no puede seguir así, que hay que unirnos todos, que hay que salir a las calles, que no nos pueden dominar. Tenemos que dominar nosotros, que somos los ciudadanos, los que estamos conviviendo con esta mierda que hay. No puede seguir esto así. No. ¿Qué te ha parecido a la gente de Murcia? ¿Te parecían unos terroristas como dicen por aquí? Te digo una cosa, mi marido es murciano, mi hijo es murciano, mis padres son murcianos, yo Murcia lo quiero ante todo. Quiero Cataluña porque es donde nací, pero Murcia para mí y lo que no puede ser es lo que está pasando. Y cómo nos ven... Aquí, porque hay mucha gente que aquí nos ven como lo peor. Uy, uh, los catalanes, uy, uh, los independentistas. Yo quiero una independencia de un gobierno. No quiero que me siga gobernando este, este partido. No quiero, no, no. ¿Quién no quiere independizarse de los sinvergüenzas? Aquí en Murcia no nos, no nos sentimos representados por muchos sinvergüenzas. En Murcia, yo por lo que vi ayer en las vías, tenéis muy poco apoyo de los pueblos de cercanos. ...de los pueblos cercanos, entonces... ya a mí eso es lo que no, no me gusta... ...que hemos venido nosotros desde Barcelona... ...haciéndonos muchos kilómetros para un día... ...para que vean que los catalanes... Sí, ...apoyamos y queremos España... ...porque hay mucha... ...transgiversia, como se diga, por medio... ...entonces, aquí estamos... ...se confunde muchas veces, se confunde... ...las cosas, que, que pueden ser escudos, banderas... ...con las personas, ¿no? Y se, ...y se tiende a cosificar a las personas... ...una persona puede tener la, la ideología que fuera, pero eso no quita que no ame, que no respete, que no quiera a las personas que tengan otra ideología. Y aquí se está criminalizando ya hace tiempo en los medios a la gente de, de, de Cataluña, pero también a cualquier otra gente que proteste, que denuncie. Aquí denunciar la corrupción es ya quedarse muerto en vida, porque vas, recibes acoso... ...por parte de todos sitios un abuso de poder impresionante... ...y lo que sí que es importante es que la gente de Murcia... ...pues como Carmen, que la tenemos aquí... ...se quede con la impresión más real de la gente de fuera... ...¿qué te han parecido la gente de Cataluña? Gente estupenda, gente como nosotros, gente muy solidaria... ...yo estoy contentísima, ya estaba antes de, de que vinieran... ...cuando sabía que iban a venir por las redes... ...estaba muy contenta... ...y desde luego no me han decepcionado, es todo lo contrario". ...son gente estupenda, solidaria, maravillosa... ...y gente corriente, como nosotros, reivindicativa... Y, ...y que es muy importante que hayan venido a apoyarnos... ...en esta lucha, que no se nos oye... ...que, que no nos tienen en cuenta, que nos ningunean... ...y que incluso como decía eh, la compañera... ...que, que incluso de, de la misma Murcia... ...no estamos recibí, recibiendo el apoyo que necesitamos... ...porque la gente que se cree que esto no les afecta... ...pues pasan totalmente de, de esta causa cuando realmente esto es un agravio para toda la ciudad de Murcia, porque partir Murcia es un desprestigio y, y un perjuicio para todos los murcianos, no solamente para los, los murcianos de la zona sur, sino para todos los murcianos, es lo que yo creo. Y muy agradecida desde luego que hayan venido, muy contenta, y para mí una experiencia muy bonita, muy, muy emocionante, a veces muy emocionante, y, y nada, muy bien. ¿Tiene que seguir este tipo de de solidaridad pues que tiene que seguir, tenemos que seguir apoyándonos, la gente de distintos sitios, todo el que tenga, se vea perjudicado por algo, tiene que empezar a salir a la calle, tiene que empezar a, a reclamar lo que, lo que en derecho le pertenece, que porque no ya tengamos un gobierno, hayamos votado o no hayamos votado, no hemos equivocado, este gobierno no puede seguir, no, puede, no pueden seguir haciéndonos lo, lo que nos están haciendo. Y en particular a mi marido, el que haya merido esta gente, le ha venido, le ha dado un, un soplo de, de alegría, de esperanza y de. le ha venido muy bien. Y te lo agradezco. Doña, una mujer de, de, de Carlos, que fue detenido y retenido durante más de 48 horas. Y muy importante el apoyo para Carlos. ¿eh? Gracias. No sé qué decir. Le ha venido muy bien. Gracias a todos los que hayáis venido y gracias a la gente que, que nos apoya. Y por favor, la gente de aquí, apoyadnos leche Es que nos da un poco de vergüenza tener que subir por esa escalera, por favor. Y que nos, nuestro barrio lo quieran destrozar. No quedaros en vuestras casas, salir y apoyar y no conformaros, por favor. Toñi, mucho, mucha fuerza. Yo... Es que... ...no puedo decir otra cosa... Sí es tengo confianza en la justicia... ...que la justicia... ...cuando llegue el momento de lo que tenga que pasar... ...que vea que mi marido... ...es una buena persona... ...el único que ha hecho es luchar... ...o eh, apoyar, salir... ...como yo, como todos... ...que no somos ni radicales, no somos... ...somos gente... vecinos personas... Sí ...pues... ...me alegro de que estés por aquí... ...de que resistáis porque... ...esto a cada persona le afecta de manera diferente... ...a vosotros sin lugar a dudas... ...afecta de, de, de, de manera dramática y... Van a arruinar la vida... ...y desde aquí no quiero desaprovechar la oportunidad... ...para decirle a Ana... ...Ana abuelita... ...es que eres nuestra abuela... ...y lo que dijiste ayer y a la vez que... ...hablas de, de mi marido y de nuestra familia... ...es que... Mmm, ...te lo agradecemos... Mmm, ...con... ...no sé... Eres para nosotros nuestra abuela. Y te queremos mucho. A nosotros nos motivó mucho el verla ahí en las vías, cómo luchaba una mujer con esa edad, que estaba ahí al pie del cañón siempre. El día que la cogieron y la empujaron, mi marido me llamó al trabajo llorando y me dijeron, Pili, hay que hacer algo. Y por las redes sociales en Barcelona empecemos a mover esto. Seamos 100, 250, que al final mucha gente no ha podido venir, pero... Teníamos que hacer algo para que se os oiga, para que se os vea, porque allí no se os ve. Os tienen callados, os tienen... y no. Para que vean que los catalanes no somos como ellos creen, o como muchos creen. Que si hay que venir a un día, se viene. Pero para que estamos todos unidos, que sí que queremos España, pero, ostras, cada uno lucha por lo suyo, pero cuando hay cosas así hay que unirse todos. O sea, que estamos muy contentos, nos habéis tratado muy bien, nos vamos todos súper contentos. ...y que, que sea la primera de muchas... ¿Eh? muchas gracias a todos y bueno... ...saludos... <risa> a ver también si... ...si yo logro eh, subir a Barcelona... ...porque quería ir... ...pero claro, yo no me imaginaba... ...quería por muchos motivos, ahí está mi vida social... ...incluso la laboral está allí... ...y yo no me esperaba... ...que tuviera que estar aquí en las vías... ...209 días, créeme... Y a ver si me escapó un momento, no lo esperaba, no lo esperaba Ni tú ni nadie, ni tú ni nadie. no pensábamos, de todas formas hay que seguir y ya está, pase lo que pase hay que seguir Hay que seguir De otra manera se cambiará, pero esto es el principio de otras muchísimas cosas y ya está Y gracias Cecilio porque tu trabajo no tiene precio Aquí mostrar la realidad, la gente somos los medios Es verdad, es verdad La gente somos los medios y que es una pena que mi hijo, que acaba de cumplir 12 años, ayer cuando vinieron los catalanes, dijera, dice, mami, ¿quiénes son los catalanes? Digo, pues esta gente. y después pues si son iguales que nosotros. ¿Qué daño pueden hacer las la, la, la, la prensa y todo para, para que unos niños vean como los catalanes, que son uh, como si fueran, no sé? Aquí se, aquí se emplea, se emplea. Que, que, es que ayer nos hemos enterado que ayer se dijo... Vienen los catalanes, no cerrar los comercios. Eh, los niños pequeños les estaban diciendo que no bajaran de casa, que veníamos con banderas a liarlas, a quemar cosas y no. Nosotros venimos aquí en solidaridad porque nuestra lucha está allí y ahora mismo lo que veníamos era en apoyo, no a hacer nuestra lucha allí, aquí. Y es que, a ver, que es obvio, hay que recordarlo, o sea, gente buena, gente mala, gente buena que a veces hace cosas malas, Gente mala que a veces hace cosas buenas, gente buena que a veces hace cosas estúpidas, gente estúpida que a veces hace cosas buenas y malas. Hay en todas partes, es decir, que no hay, no hay un lugar, no hay una frontera física que tenga el patrimonio absoluto de la bondad, otra de la estupidez, otra de la maldad. Y, y, y parece mentira que haya que recordar eso, que no hay un solo sitio que sean todos buenos, todos malos. Independentistas, lo hay bueno, lo hay malo, lo hay todo. Gente que, gente que sea nacionalista española, la hay buena, la hay mala. ...incluso gente machista, hay gente buena y gente mala... ...en todas partes, ¿por qué? ...porque muchas veces tenemos cosas que no queremos y que están ahí... ...yo por ejemplo, el tema de machismo considero que hay gente... ...que tiene machismo porque se ha, creado, se ha creado una cultura machista... ...y que se puede desprender de ella, pero hay gente buena... ...gente, de, tenemos que comprender que las personas podemos... ...o ser mejores o ser peores, que depende de nosotros, depende de nosotros. Y a ver Cecilio, ¿cómo era lo que dijo Paco Bernabé ayer que decía... ...en la radio que lo escuché, dice que venía los independentistas catalanes radicales a visitar a sus primos hermanos murcianos. ¿Eso no tiene condena? ¿Eso no tiene una rectificación? ¿Se puede decir eso un representante del gobierno? Yo pienso que no. Eso no se puede decir y quedar impune. Aquí depende de lo que se diga y quien lo diga tiene condena o no. Es muy triste, Tony. ¿No ha dicho cierto periodista de que España tiene 200.000 alemanes rehenes? y que en cualquier momento España podría hacer estallar cervecerías en Alemania? Imagínate qué periodista lo ha dicho, no digamos nombre, lo ha dicho. Y ahí sigue. El, el, el, el mismo que dijo que si pillaba a cierto político por la calle con su reportada, le pegaba dos tiros. Y ahí sigue, libremente. No vale todo, no vale todo. No vale todo ¿no? Bueno, Toño y Billy, encantado, ¿eh? Cuando queráis estáis invitados a nuestra Barcelona, a nuestra Cataluña, claro que, que sí. seréis bien recibidos. El mío barrio es San Andreu. Eh, He vivido allí no 12 los... años. No, no Hay mi, mi amiga esta murciana que ¿Qué? se casó con el canal en San Andrés. Se llama Andreu o San, San Andreu. Ahí San, bueno, San, San Andreu o, o, o San Andreu. Cerquita del centro, pero no del centro. Sí, sí está allá sí. en el borde, sí. pero... Un barrio muy bonito. Muy bueno, Ella está muy, muy contenta y, y o sea, nada. Más, tiene su parecido con Santiago del Mayor, es, es un barrio todavía sí, sí. que queda. Sí, que tiene su, vida, sí. así, su Exactamente. Con Yo del barrio. Pues sí. bueno, nada, Que muchas gracias sí. y que estáis invitados a todos a venir a Barcelona. Te hemos pasado genial, muchas gracias a vosotros, Creo todo nuestro no, apoyo no, a tu marido y que... besos. Muchas bueno, gracias, una, una abrazada. Gracias, Pili, gracias. Sí, vamos a ver si puedo yo comer algo también un poquito. Aquí seguimos. Nuria dice que se va a comer, ahí. A ver, eh, Eva, sujétame este momento. Dame. A ver, ¿cae? No cae. Sujeta el momento. Dame. Ya, te quito la cosita. No, Aquí está Cecilio comiendo. El pobrecito no puede comer. Muchas gracias Pepito. haciéndose fotos con gente de Cataluña olé por ellos que lo resume todo. el eh, Mur eh, Comando Murcia, lo de Noelia, lo lleva por detrás. Por detrás. Sí, sí. La, sí, esa. sí, porque la ha enfocado a ella. Si está comiendo ya, mira aquí, Jesús, comiendo ahí. Jesús comiendo ahí, hemos puesto un plato, bien plato de. por esa frase no, ahora están comiendo naranja y fresas y ha habido migas, muy ricas, y calzón, que están riquísimos, con la salsa esa. ¡Uh! A mí me encanta porque mi cuñado es de Cataluña. del sol Y es verdad que está muy, muy, muy, muy rica. dejamos Ole, y... <risa> esto es como la tele. Me voy a Tumultuosos terroristas, caleo Roca no sé qué, no sé cuánto, nos vamos. Que <risa> eh, nos vamos. Los que vengan en mi coche, nos vamos. Y eh, si quiere, eh, que levante la mano. Bueno, eh, eh, los que van conmigo en el coche, en 15 minutos nos vamos. Um, espero no haber roto nada, que no nos echen la culpa de que se ha ganado algo muerto os dejamos unas cuantas pipas en el suelo. Cuando fuimos a Bruselas y todo, lo dejamos todo muy limpio. Pero bueno, lo importante es que no hemos destrozado nada, no hemos incendiado Murcia. Y de momento, no, no, nos vamos ya, ¿eh? antes de liarla Y nada, muchísimas gracias de nuevo y hasta 15 minutos y un coche. Al menos los que vayan conmigo. ...a ver, espérate... Escúchame esto... ...aquí vamos a mostrar a Digi... ...que ha estado... ...en la cámara... ...muchas gracias Digi... ...muchas gracias... ...ahí... ...bueno... ...aquí... ...estamos compartiendo la realidad de Murcia... ...vale... ...aquí estamos viendo... ...esta convivencia... ...esta convivencia y lo que también pretendo es que, bueno, pues te sientas partícipe de esta convivencia, que sientas que estás aquí. No estás comiendo calzón, no estás comiendo migas, no estás comiendo aquí las habas, fresas con naranja, pero sí al menos que te sientas que estás aquí, por ejemplo, Loli, que nos está viendo ahí, bueno, pues que se está también en falta, pero es, bueno, el roce hace el cariño y también Periscope sirve para que nos rocemos, ¿no?, esta retransmisión, ya sabes, en directo en Periscope, luego en Youtube, en Facebook. Pero prestemos atención a quien lo merece, ¿no? Y a mí me parece... Y a mí me parece que esto, lo cotidiano, también hay que mostrarlo. No hay gente que ve Gran Hermano 24 horas. Podríamos hacer un 24... Nos, nos llega Pilar, Juani. ¿Qué tal? Bien. que muy Bueno, bueno, bueno. Aquí viene a sacarme los colores. Muy cansado. muy Sí, pues no sé por qué será. ¿El chaleco o No, que no lo y ¿Sabes por qué? Porque estás a gusto con lo que estás haciendo y eso satisface. Y es la belleza interior que sale fuera. tu cara y al final lo que se ve... tiene un, una belleza importante bueno pues se ve que el cansancio va por dentro porque estoy reventadísimo estoy reventadísimo sí, cuando acabe esto te va a la siesta que aquí en Murcia sin siesta no somos nadie cuando acabe esto de qué? después de 5528 días porque esto va a camino de no, convertir comercio... hoy aquí ahora ahora pues ya vamos a ver a descansar un poco y luego a la noche otra vez las vías Buenas noches. Ya se acaba la batería, corto porque se acaba la, la batería. Venga, Juani. Venga, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con la imagen de los calzots. Ya se nos va acabando la batería. No a las personas, a, a, a, a la gente. A la gente no, a los móviles. Cecilio está en YouTube cuando se cantó la estaca. Eh, cuando se cantó la estaca antes, ¿te refieres? ¿Esta mañana? Ah, no ahora no hay calzón, ahora hay salchichas. Madre mía, aquí la que se está armando, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver, el vídeo el de ayer son cinco horas, ¿eh? Son cinco horas. Vamos a ver cómo lo subimos. El vídeo de... De ahora todavía está pendiente de subir. El de ayer probablemente ya esté subido en, en YouTube. El de anoche, sí, pues míralo. Sí, anoche es que cuando cantaron la, la estaca, no recuerdo si estaba yo ya, es que son muchísimas horas y me incorporé algo más tarde. Comenzaron la retransmisión Dani y, y Enrique. Entonces, eh, eh, el vídeo está subido seguramente a YouTube. En Facebook tod todavía no Pero en Youtube ya lo, ya lo podéis ver ¿Vale? Bueno Nos vamos a despedir Esta noche más ¿Vale? Aquí nos despedimos con Este gran luchador también de las vías Miguel, fan total de Miguel Fan total De Miguel Cuando tengan canales en Youtube nos Estamos suscribiendo rápido, rápido bueno, un abrazada a Tutón, un abrazo, nos vemos esta noche en las vías. Murcia no se parte, comparte. Adiós.